Nos volvemos a reencontrar con el primer piso. <risa> no agarro para el juego del frente. ¡Coche tu madre! Me de No queda nada, no queda nada, no queda nada. La captura de Edwin. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy estamos nuevamente en el concierto de BTS The final de Speak Yourself Esta versión última ya está cerrando el tour se llama Final porque obviamente es el cierre, la recapitulación de toda la serie de conciertos de Love Yourself, Speak Yourself y que llega hasta acá, hasta Seúl, a su versión final y es por eso el nombre. El día de hoy les quería contar un poco una historia que me pasó, no sé si se recuerdan cuando yo viajé a Los Ángeles a ver el concierto de BTS. Allá nosotros pudimos ver que eh, yo compré este polerón que llevo puesto, que tenía un defecto y que yo estuve como reclamando un poco por el tema de que no traía un detalle, etcétera, etcétera. Y les quiero contar que efectivamente el polerón sí estaba defectuoso El polerón sí tenía un problema Y yo obviamente cuando ya llegué a Corea eh, Me sentí como súper frustrado porque dije Puta, me engañaron porque la misma gente del staff de allá del concierto en Estados Unidos No, no digo la, de parte de, de, de la empresa merchandising Sino que digo como la gente local de allá Me hizo saber así como que para que no alegaran el fondo De que el, el polerón que yo había comprado no tenía ese detalle Entonces lo que yo hice fue llegar acá a Corea Y apenas llegué a Corea le mandé un email a BitHit diciéndole acerca del problema que había tenido y ellos aunque no lo crean, muy amablemente eh, me respondieron ese correo y no adivinan qué me cambiaron el polerón y es el polerón que traigo actualmente puesto, se lo podemos y les voy a mostrar específicamente la parte donde eh, tenía el defecto, que era que no tenía un ganchito Que yo quería que tuviera el ganchito, porque el ganchito, por supuesto, es obvio, siempre importante Entonces eh, ellos me mandaron nuevamente el polerón, muy amablemente también Y eso, o sea, eh, estoy muy contento también y no se lo había contado esto, igual pasó hace un par de meses atrás Pero se los quería contar en este video porque obviamente ando con este polerón Y es, son como cosas súper como que uno dice, esa es una mentalidad de una empresa positiva de una empresa que, que piensa en sus consumidores en sus fans, etcétera entonces como que realmente eh, estoy muy contento de ese gesto que tuvieron ellos y eso, así que el día de hoy también lo que vamos a ver, les voy a mostrar un poco cómo va a ser el segundo día del The Final y finalmente el último día del The Final eh, son tres conciertos y yo tengo la suerte de poder venir a los tres conciertos así que les voy a mostrar cómo va a ser la experiencia del día de hoy específicamente que va a ser el segundo día y después en la otra parte del video van a ver mi experiencia del tercer día que finalmente va a ser el último concierto final de Real Final Final de todos los finals Así que eso, pues, acompáñenme en este video, les voy a mostrar cómo está el Fun Zone, que es el lugar donde, eh, si ustedes bien recuerdan que también les mostré en el video sobre el Master, que es un lugar especialmente diseñado para recibir a todos los Armies, donde hay muchos stands, hay juegos, hay proyecciones, clases de baile, etcétera, etcétera. Entonces les voy a mostrar también mucho eso en este video. Eh, y eso, acompáñenme a ver esta experiencia que probablemente va a estar muy muy muy buena. Así que eso, uh, uh. Te quiero mostrar los que nos regalaron ahora el segundo día cuando veníamos saliendo del metro nos regalaron esta, este piquet es diferente al del día de hoy pero miren, es muy lindo esto que tienen las fans de hacer regalitos como para todos y pensando siempre en el resto, así que eso es muy genial miren el MEO qué lindo acá tenemos al MEO DNA qué lindo, me encanta nos volvemos a reencontrar con el primer piso <risa> yes. Hoy día vamos a ver el concierto desde otro sector desde por allá así que eso Voy a ver si les puedo grabar un poquito más Este es el banner del día de hoy que los quiero mostrar También traje <risa> yo dura, pero vale la razón vale la pena hacerlo, obviamente Y les quiero mostrar esto que no se los mostré ayer Este es lo que les digo yo que es el cobertor que regala fila lo voy a abrir es una colaboración de fila con BTS y a todos los asistentes del concierto saludan ahí está si se fijan ahí dice speak yourself the final y es una colaboración entre BTS y fila está súper bonita weón, realmente está muy bacán estoy acá dentro esperando que comience el concierto entré como una hora y media una hora y media más o menos antes les quiero contar que siempre me pasa algo muy chistoso acá adentro que Siempre que voy al baño siempre está desocupado, porque eh, ustedes entenderán que va a estos conciertos que yo no entiendo por qué, pero eh, soy casi siempre de los pocos hombres que vienen no vienen muchos hombres a conciertos de BTS eh, y como que siempre paso muy rápido al baño las mujeres en este fondo cuando entran al baño hacen una fila, dios mío santo que yo por ejemplo acá al frente tengo justo la, una de la, de la entrada al baño y contaba 70 personas eh, como en la fila para ese baño, entonces hay harto baño igual pero bueno, es mucho, o sea, como que siento que eh, para que lo tengan en cuenta también Si es que algún día vienen a un concierto acá en Corea, tienen que tener conciencia de que eh, Entrar al baño es tema, es tema Pero yo creo que eso también pasa en, en Chile o en Brasil, etcétera eh, Cuando han habido conciertos de grupos como muy muy muy grandes Que el tema del baño siempre es un tema Recuerdo también, por ejemplo, que hemos visto la arena en Chile Muchas de mis amigas tenían que ir como al, al pueblito, me acuerdo es, es como el sector que hay atrás del Movistar Arena, y ahí, como que pueden ir al baño, etcétera, etcétera. Pero, como que siento que tampoco hay muchas formas como poder mejorar eso, porque tampoco puedes llenar un estadio de baño, pero obviamente, mucha la gente que quiere ir al baño, y sabéis que desde la salida del metro, porque acá en Corea la gran mayoría de los metros, las estaciones de metro, tienen baño desde el metro hasta todos los locales, todos los locales y todo el estadio, todos los baños de los locales todo, todo lleno, lleno, lleno así que realmente es súper cuatito Ya finalmente llegamos al último día de este um, Speak Yourself, The Final. No puedo creer que ya esté terminando esta era de conciertos, Final. Los Final siempre son, son experiencias de otro mundo. Son el cierre de un ciclo también es un cierre de, de etapas, pero también comienzo de otras así que todo lo que he vivido estos días, tanto el día sábado, tanto el domingo y lo que voy a vivir hoy día, el día martes eh, sin duda va a ser algo que va a marcar como toda mi experiencia de conciertos ahora que he tenido junto a BTS eh, no, no me canso nunca decirlo de decirlo de cómo son ellos de cómo todo lo que dan en el escenario todo el mensaje que transmiten todo lo positivo que transmiten así que realmente eh, estos días han sido espectaculares eh, ahora estoy acá dentro de la zona del de Army Zone que es como una, un lugar especialmente hecho para la gente que viene al concierto así que les voy a mostrar cómo solo están les voy a mostrar un poco de las cositas que están regalando también y eso, po. les quiero aprovechar también de dar muchas gracias a todas las personas que mandaron muchos mensajes en el video anterior Por la situación de Chile, ustedes ya saben Así que eso, pues muchas gracias por todo el ánimo y el apoyo Y ahora vamos a seguir mostrando esto y les voy a mostrar finalmente, al final de este video Cómo va a ser el último, el último, el último concierto de esta gran saga De, esta, de este gran um, Speak Yourself, Love Yourself que culmina el día de hoy acá en Seúl Y eso, acompáñeme a ver esto Yeah, aquí vamos a entrar al Event Zone que es como el lugar donde se hace la actividad especialmente para la gente que viene al concierto así que ahora vamos entrando y como podrán ver hay muchos stands por allá y por allá hay como cositas para tomarse fotos, etc. Etcétera, etcétera. así que vamos a ir a mostrar un poco cómo está esto Vamos a ver que aquí hay gente tomándose fotos con las banderas que estas banderas son más grandes que las que estaban al principio que les mostré en el primer video Así que aquí está la gente haciendo la fila, ahí está el cuco ya. Acá está el tío viticos Cosmetics Pero eh, ya se cerró la entrada Así que obviamente ya no alcancé Puta vida Oye, somos unas pirañas, weón, porque miren <risa> Estaban regalando Estos, estos póster ahí Y como que dijeron, estamos regalando pósteres Y como que empezó todo el mundo a correr y fue como eh, Nosotros también queremos, así que nos regalaron, aquí está Lo vamos a abrir para mostrárselo ya Ay, qué lindo Qué el Ah, son muchos ¿Son mucho igual, eh? son muchos sí. iguales? ¿Verdad? Sí Oye, yo debería hacer un giveaway de estas cosas Para que la gente que ve los videos también pudiese tener la, la oportunidad de tenerlo Así que lo, lo vamos a hacer más probable Les quiero mostrar la pulsera Estas son las tres pulseras que recibí La roja corresponde al día sábado La verde al día eh, domingo Y la blanca al día de hoy, que es día martes Y acá atrás... Uh, están haciendo una sesión de fotos como que la gente hace la fila y te puedes tomar una foto con este background que dice Love Yourself. Aquí podemos ver que hay como una cosita de escarcha donde la gente como que puede escribir sus mensajes. Y después tomarle una foto. Y aquí está el logo principal del concierto. Ahí podemos ver que está el escenario principal de esta zona. Que aquí hacen actividades. de Mr. Son hace sus clases de baile, etcétera, etcétera. Así que también es muy bacana pueden ver de que hay sillas de masaje. Tú te sientas y te hacen masaje. Que son estas sillas eléctricas que son súper famosas acá en Corea. Me encuentro muy lindo esto que este todo es estadio señalizado. Así como súper decorado. Es que bueno, en realidad la producción de los conciertos en Corea por lo menos son como otra weá. Así que aquí vamos a la vida. Estamos en un lugar donde obviamente no hay mucha gente porque el lugar principal está colapsado. De hecho ni siquiera se puede grabar. Pero estamos en otro sector que está menos colapsado, así que vamos a seguir caminando por aquí. Llegó la hora de entrar, así que como dicen por ahí, today we fight. <risa> ya. No queda nada, no queda nada, no queda nada. Bien, nos dieron otro regalo. Es un hobby 3D. Muy lindo, de hecho, íbamos pasando y una niña le dijo así como Le gusta Jovy le dijimos así como, eh, hola, nos gustan todos Y fue como, ya, tómenlo y así como, uh gracias Y debo decir que este como good, como hecho por fans De todos los que me han regalado aquí en el concierto, es el que más me ha gustado Es el que me, más me gusta, así que cuando Joby haga su solo, lo voy a levantar Jobby dale todo Cuando uno va entrando como a la parte principal del estadio Uno ve como esta decoración que son como puros LED, entre comillas, en el fondo y allá hay como una pequeña como galería de arte como con los momentos más emotivos de BTS que pudimos seguir viendo la decoración está súper bonita y esto, por ejemplo, que está en el cielo y estas cosas de acá también nunca antes lo habían hecho en un concierto acá en Corea, así que muy bien en ese sentido, eh, están, como dicen por ahí, improving a lot ya, yeah, acá estamos, armigón preparada, lista para comenzar si se fijan, el escenario lo tengo justo justo al frente, así que estoy muy feliz con mi ubicación el día de hoy nuestro banner el día de hoy modun so, Ahí está. vengo a decir que el asiento que tengo hoy día debe ser uno de los mejores asientos que nunca he tenido porque ayer estaba allá en, como en la cancha pero, weón, no veía ni pico el escenario porque realmente estaba la cresta. El otro día estaba ahí abajo. La verdad que ese asiento sí estaba bien. Pero aquí, weón, veo todo el escenario principal y el del medio, weón. Y esto. Puta, no sé cómo explicarle. Pero de verdad lo veo demasiado cerca y se ve demasiado bacán. Así que estoy demasiado feliz con este asiento. De verdad que sí. <risa>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 많은 아미분들을 봤는데 정말 아미보다 이쁜 건 없더라고요 춤추면서 굉장히 걱정을 많이 했던 그 공부를 이쪽으로 이게 나중에 뭐 사진 찍는 분들에게 어떻게 나올지 좀... 나중에 뭐 주경기장을 3일 채운 아티스트로 만들어주셨네요 그큰 선물을 받았어요 <웃음> Pero fue de que me su ya solo ¡Qué lindo! No, agarró para el frente. ¡Conche tu madre! ¡Oh, weón! no acabo de agarrar para el pero malito, le creímos. ¡Ah! ¡Todo! ¡Somía que me 저도 빨리 나는야 사랑이라는 응. 말보다 더 좋은 말이 있었으면 좋겠는데 응. <웃음> 진짜 정말 사랑합니다 알아서 응. 잘했습니다 이제 핸드폰 플래시로 저희를 해주겠습니다 응. cierto Pueden ver mis ojos hinchados porque sí, como siempre, lloré mucho. Siempre lloro en los conciertos de BTS, es algo súper real. No hay concierto de BTS como que no haya llorado y este no fue la excepción, obviamente. Eh, ellos también lloraron. Jungkook lloró, Namjoon también lloró. Y su speech final fue como súper emocionante. De hecho, les recomiendo que lo busquen como traducido porque... Realmente hablar como de todo este proceso y todo lo que significa todo esto es como que realmente... Eh, son palabras como que te sirven pese a la situación que estés pasando en tu vida como que también está relacionado como con obviamente el mensaje que ellos siempre querían dar así que eh, no, no sé, no tengo palabras para describir todo esto Toda esta saga de Love Yourself, desde el primer concierto que ustedes también vieron en este canal el año pasado, desde el primer concierto aquí mismo, en este mismo estadio del Love Yourself y ahora cerrando este gran ciclo con el Speak Yourself en este mismo estadio, pero en la versión final, final. Así que estoy... tengo el corazón súper súper súper apretado porque tengo como mucha pena, como les digo, como lloré mucho porque me dio mucha pena pero también tengo el corazón así como súper tranquilo por otra parte porque siento que muchas de las cosas como que han hecho ellos durante todo este año, con todo este concierto también, le ha servido tanto para ellos, pero también le ha servido a todas las personas que han podido disfrutar de ellos yendo o no yendo necesariamente a un concierto. Porque también mucha gente siempre comenta o dice que pucha casi que se van a morir sin poder ir a un concierto y eso no es así. Porque acuérdense que lo que ellos transmiten es como un show completo, que tú lo puedes ver en tu casa con tu familia, con tus amigos, en un cine... Todos somos parte de esto, todos somos parte de, de este mensaje que ellos quieren dar y, y ya sé que parezco como el profeta de Jesucristo, no sé, pero es eso en el fondo. Y como que vivir y entender eso como que te hace como decir, wow, comparto la misma idea, comparto la misma como manera de pensar y es eso lo que nos une y eso es lo que nos tiene acá en el fondo. Como. Eh, yo creo que nadie en este mundo sería fan de ellos si es que no estuviese convencido de todo el mensaje que entregan ellos Es tan real y es tan... y que vale tanto la pena en el fondo llevarlo como una forma de vida también porque eso es Así que eso, po. les quiero dar las gracias por haber visto este video eh, Tengo la boya un poco por todo lo que ya pasó Fueron tres días de este Love Yourself que ya se acaba Love Yourself, Speak Yourself Dos Love Yourself en Seúl, dos Speak Yourself en Los Ángeles, tres Speak Yourself acá en Seúl nuevamente. Ya son siete en total, siete que los voy a llevar en mi corazón por siempre y que con este tour también puedo decirlo y lo quiero decir porque es una muy buena tribuna. Afiate lazos con personas que son hasta el día de hoy muy importantes en mi vida. Y cuando me refiero a esa persona, le aprovecho a mandar un saludo, pero bueno, ellos saben quiénes son. Agradecimiento a todos ustedes que me acompañaron durante también toda esta locura de principio a fin, que ahora ya está finalizando. Creo que prontamente habrán más, estoy seguro. Así que eso, les quiero dar las gracias una vez más y nos vemos. Nos vemos muy pronto y estemos siempre unidos, que es lo más importante. Así que eso, nos vemos. Acuérdense de suscribirse y ponerle un like o comente acá abajo lo que usted quiera. Eso, nos vemos. Bye bye.